Hola, en el vídeo de hoy hablaremos las medidas que se han tomado acerca de los alquileres. ¿vale? Con el decreto del 30 de marzo quedan suspendidas todos los procesos de desahucio a personas en situación de vulnerabilidad económica durante el estado de alarma y las personas que están en alquiler se podrá ordenar una suspensión extraordinaria que puede llegar a durar como máximo Seis meses. En cuanto al alquiler, ya concretamente, las medidas varían según quién sea la persona o entidad arrendadora. Cuando la arrendadora es una persona particular, eh, quien posea menos de 10 inmuebles y si no hemos llegado a ningún acuerdo previo, la inquilina tiene hasta el día 2 de mayo para hacer una solicitud de aplazamiento de la renta y que nos tendrán que responder en al cabo de siete días laborales como máximo, vale, no están obligados a aceptar la solicitud y con eso vemos que otra vez son medidas que eh, priorizan los intereses de los arrendadores de nuestros eh, intereses, vale, y en, para estos casos de hecho se nos dice que los nos tenemos la opción de recurrir a estos eh, recursos de financiación uno endeudarnos con el banco, solicitar el crédito, que sin intereses, pero significa solicitar eh, endeudarnos con el banco, que tendremos que devolver al plazo de seis años o mucho diez años, o eh, recurrir a las ayudas a la vivienda que se gestionarán desde las comunidades autónomas, pero que hoy en día aún no están en marcha. Si se trata de una empresa, una entidad pública de la vivienda, un gran tenedor, aquellos que posean más de diez inmuebles, eh, eh, el procedimiento sería básicamente el mismo, tendríamos hasta el 2 de mayo para hacer la solicitud de aplazamiento y estos tampoco están obligados a aceptar tal solicitud, pero sí que en ese caso tienen que escoger entre una de estas dos eh, opciones, una que sería una reducción del 50% de la renta durante, durante mucho, cuatro meses o, si no, una moratoria de la renta mientras dure el estado de alarma y los siguientes meses si es que continuase la situación de vulnerabilidad. Una vez que se acaba la moratoria, se paga la deuda en modo fraccionado durante los siguientes tres años como mínimo. ¿vale? En todo caso, se nos dice que tener, tenemos opción de solicitar crédito al banco, por lo que se levantaría la moratoria si hubiese, ¿vale? ya que pagaríamos al arrendador y quedaríamos en deudas. Con el banco. Si tenéis más dudas o quisierais más información, entrad en la página web vigilante.eus o poneros en contacto con la presidencia de la UNDOSABETELA COAN.